Y para ser un trabajador pues tenés que tener derecho y nosotros pues no nos consideran trabajadores, ¿no? Está claro que el arte no es algo que interese a esta sociedad capitalista. Económicamente ninguna protectora, refugio, santuario recibe ayuda del Estado, no existen las subvenciones eh, ni ayuda. Eh, esta ayuda solo la obtienen las ferreras municipales.